¿Está ready? Okay. Suéltalo, hermano. Empieza ya, ajá. Uh -huh. uh -huh. Toda la gente arriba. Yeah. Yeah. Toda la gente arriba. Yeah. Y se lo damos en 3, 3 2, 2, 1, 2, 3, 2. ¿Acaso no ven como rabio este tarado? Que no puede hacerlo como este que relajado. Viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado. Porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado. Saben por qué camina así descansó aquí a mi lado. Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. que se ha pasado, bro? Oh. Que escogí al robot Oh, Dios mío Sabes que tu tiempo se acabó Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en cámara Y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel Ya que puedo hacer yo <risa> Dime cómo quiere manín Sabes que vengo dando free Ahora me quito los auriculares Así no se vale Porque eso a mí yeah. Sabes que yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí no sé si lo entendiste porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel que espero perro Sabe que yo vengo tanto lírica ah, Que siempre lo meten en el fuego Sabe ah, que soy lírica muy cínica ah, En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar No importa si traen un chino igualmente